Bienvenidos al curso de SEDI, Citas, Bibliografías y Licencias de Uso. Los gestores bibliográficos al servicio del aprendizaje y la investigación. Este curso puede ser útil para cualquier persona relacionada con el uso y gestión de la información. También conviene a quienes trabajen investigando o ayuden a la investigación. El curso, que tiene una duración de tres semanas, está estructurado en seis módulos. Con uno previo sobre cómo utilizar la plataforma. Los alumnos dispondrán de materiales escritos y audiovisuales. El tiempo estimado de dedicación para cada módulo es de entre dos horas y dos horas y media. La evaluación contará con unos ejercicios de autoevaluación al final de cada módulo, a través de preguntas tipo test, y habrá una prueba final que consistirá en un trabajo individual de cada participante. El foro se utilizará tanto para resolver consultas de los alumnos como para participar en los debates que propondrán los profesores. La participación activa en el foro se tendrá en cuenta para la evaluación. En el primer módulo de introducción se hablará, en general, de qué son los gestores bibliográficos y para qué sirven. También en este módulo dedicaremos una parte a la importancia de citar y a cómo hacerlo correctamente. Los siguientes módulos estarán dedicados a los gestores que vamos a ver con más profundidad: Zotero, Mendeley, EndNote Online, los últimos desarrollos del programa RedWorks, SideUlike y Doquear. Para finalizar, con una visión sobre los derechos de autor y las licencias Creative Commons. Nos vemos en el curso.